Seguramente escuchaste hablar mucho del funnel de marketing pero no tanto aplicado a lo que es B2B a negocios y cómo eso se convierte después en un proceso de ventas B2B. En este video, Fede Tudela, quien durante mucho tiempo eh, fue el director comercial de, y fundador de la empresa Fudo nos cuenta un poco sobre su funnel de marketing aplicado en un modelo inbound de ventas B2B. Te invito a que lo veas y lo disfrutes.